Bueno, la, la charla de hoy se llama Logosofía y cómo transformarnos para liderar el cambio. Eh, la Logosofía es una ciencia experimental que lo que lleva es al ser humano a conocerse a sí mismo y a evolucionar conscientemente. Uno no puede liderar a nadie si no los conoce y no se puede liderar a sí mismo si no se conoce a sí mismo. El conocimiento a sí mismo es algo que se ha denunciado muchas veces, lo que ha faltado es un método. Lo que la Logosofía es un método experimental para conocerse a sí mismo. Que comienza por la propia mente, por la propia psicología y a partir de ahí recién trabajar con los demás, con los equipos a los que pertenece y con las empresas en las que está. A ver, el líder consciente lo que empieza es a tener más claro para qué está en la vida, hacia dónde se dirige, cómo regular sus energías, cómo aprovechar mejor su tiempo, cómo abrir ese espacio de reflexión propia para que la acción sea más efectiva. Entonces todo aquello que nos haga crecer internamente y conocernos y descubrir un montón de potencialidades que tenemos es lo que nos ayuda a crear realidades distintas. Creación de realidad distinta tiene que ver con la facultad de pensar y con un montón de cosas a nivel sensible que tiene el ser humano que no utiliza. O la utiliza a medias o la utiliza inconscientemente. Por eso es proceso de evolución consciente. Como en lo que está. hay algo muy hermoso que está pasando en Latinoamérica, particularmente en la Argentina y curiosamente en el NEA, en el noreste argentino, en toda esa franja, en el Río de los Pájaros, como dice un amigo mío. Eh, y es que están haciendo punta en incluir en las escuelas de negocios temas de conocimiento de sí mismo. De hecho, la primera materia de filosofía en ciencias económicas está en la escuela de negocios de la Universidad Nacional de Posadas. Ojalá para sea la segunda. Eh, y es un antes y un después, porque lo que falla no es lo técnico, lo que falla es lo humano. Nuestros problemas están en nosotros mismos y en los demás cuando no sabemos tener claridad para conducirlos. Ese liderazgo consciente, que comienza, insisto, por el liderazgo de sí mismo, es lo que hace marcar una diferencia importante. Son fundamentales, creo que es un trabajo fundante. Una de las cosas que vamos a ver en la charla, además de cómo estamos constituidos los seres humanos, es cómo se está desenvolviendo el mundo del trabajo hoy, y en el mundo del trabajo hay cinco salidas, digamos, muy importantes que tienen que ver con la parte independiente, con ser funcionario, con ser empresario, con ser un, seriamente un académico y con ser un buen funcionario o gestor público. Cualquiera de las formas que elija exige dos cosas, capacidad para cambiar y para transformarse. Uno tiene que saber cómo hacerlo, no lo puedes hacer sin conocimiento.